Hola gente, soy Franco Espinola en una nueva serie de Minecraft Y el que viene a lo mío no es Benjamín, el que todos conocemos No lo es En vez de a él, lo traje a mi amigo El Matrix, LOL, una brus para él Esta es una nueva serie que vamos a tener Que Franco está muy desanimado y no sabe presentar bien los videos sí. Esta va a ser una nueva serie que vamos a tener Si tiene mucho apoyo, el trailer, vamos a subir el primer episodio Meta de... Si esta serie tiene mucho apoyo va a tener muchos episodios, ¿ok? Y Franco, que conce que él no es tan pro como yo, como tu servidor. ¡Para! ¡Facha! Este es un episodio piloto, ¿ok? Sí. Nada más, solo para avisar que vamos a hacer una nueva serie de Minecraft. Si este... Si este... No, que el trailer llegue a tres likes. Bueno. Jalo con tres, a tres Halo likes. Jalo tres likes.